Y todas, bueno, eh, vamos a comenzar la charlita. Hoy vamos a hablar de las, eh, la importancia de incluir el ecocidio en la directiva de, de la Unión Europea sobre delitos ambientales, que siendo de 2008, está siendo revisada ahora. Y bueno, desde esto Ecocidio, pues abogamos para que incluyan el crimen de ecocidio de dentro de, de esta nueva normativa y para ello pues tenemos a Maite Monpó, a Florín Marcellesi y a Jaime Doreste, que van a comentarnos un poquito todo esto. Maite Monpó es directora de la campaña Estope Cogidia en Lengua Hispana, eh, es licenciada en Derecho, escritora, marinera, profesora, muchas cositas. Ha estado militando muchos años en movimientos sociales y en, eh, como voluntaria y activista. Florent y es coportavoz de Verdes Eco y es ex-eurodiputado de los Verdes Ale, además de formación como ingeniero de caminos urbanista. Es también especialista en cooperación internacional y autor de varios títulos, de, entre ellos pues, eh, Transición Ecológica de la Economía. Luego Jaime Doreste es profesor asociado de Derecho Ambiental en la UAM y es abogado ambientalista que lleva 20 años trabajando en la defensa de, legal del medio ambiente. Eh, en asuntos varios con organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO y demás, así que os voy a dejar con ellos y luego pues para que podáis también hacer preguntas o dudas o lo que queráis, ¿eh? muchas gracias Gracias Úrsula uh -huh. Buenas tardes eh, Bueno, lo primero es dar muchas gracias a Florencia Jaime por haber querido participar en esta charla sobre eh, la nueva, la directiva europea que hay ahora mismo sobre delitos ambientales que está en proceso de revisión. Entonces, como ya ha anticipado la compañera Úrsula, pues eh, desde desde, Stop ecocidio, eh, desde la campaña Estopecocidio eh, queremos que se incluya el ecocidio como nuevo delito dentro de esta directiva. Entonces, creo que, que lo fundamental es eh, delimitar qué es el ecocidio y por qué queremos que se incluya en la directiva. Porque efectivamente eh, en la directiva europea ya se recogen delitos ambientales. Sin embargo, ocurre una cosa eh, a nivel mundial y Europa eh, dentro, de, dentro del mundo, ¿no? y es que no se han reconocido como un delito eh, muy grave, como un delito ambiental especial el causar un grave daño a la naturaleza que, que sea extenso eh, territorialmente o duradero en el tiempo o ambas cosas. Por eso esto es eh, lo que consiste un ecocidio. Desde el año pasado eh, contamos con una definición jurídica de ecocidio ...que se ha puesto a disposición de todos los eh, gobiernos eh, que forman parte de la Corte Penal Internacional... ...para que el ecocidio se incluya como quinto crimen en, en la Corte Penal Internacional. Eh, yo voy a leeros esta definición jurídica porque veréis que son solamente cuatro líneas... ...y en cuatro líneas se incluyen todos los casos de graves daños que se puedan causar a la naturaleza y que puedan ser recogidos dentro de este concepto de ecocidio. Por ecocidio se entiende cualquier acto ilícito o arbitrario que sea perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que a la vez sean o extensos o duraderos al medio ambiente. ¿Y por qué hablo de esta, de esta definición? Porque eh, habiendo sido una definición que dio un panel de expertos eh, y una definición que fue hecha para la Corte Penal Internacional lo que hemos visto en este año y pico, desde que se desde que se dio esta definición, es que está siendo utilizada por muchos muchos eh, parlamentarios para eh, eh, que se ha incluido el delito de cocidio en sus propias legislaciones nacionales y esto está ocurriendo. En Europa, por ejemplo, tenemos el caso de Bélgica, en América Latina tenemos a varios, eh, varios países que están también en ello y en, y en otros eh, lugares del mundo. Entonces, esta definición es la más completa que tenemos de ecocidio. Si ahora eh, en la campaña Stop ecocidio lo que quiere es que el ecocidio sea el quinto crimen universal, ¿no? para que esté al mismo nivel ético y jurídico que los otros cuatro grandes crímenes que hay ahora mismo y que juzga esta corte. Eh, si bien ese es el objetivo, es muy muy importante que en todo el mundo se esté hablando de ecocidio lo primero y también que, se, que parlamentarios en el mundo eh, lo, lo quieran, eh, lo están, trabajando para que, eh, están trabajando en leyes de ecocidio eh, para tipificar como delito ambiental específico e incluirlo dentro de sus códigos penales a nivel nacional. Todo es bienvenido porque es todo un trabajo sobre lo mismo y de lo que se trata es de conseguir leyes para proteger al planeta. Porque no existe ninguna ley para proteger al planeta como ente global. Entonces, aquí en Europa estamos en la circunstancia de que la Directiva Europea de, que se llama, eh, eh, la directiva europea de Delitos Ambientales está siendo revisada y eh, aunque en el preámbulo que se, ha, que se ha propuesto sí que se habla de ecocidio eh, nosotros no queremos que se quede solamente en el preámbulo queremos que eh, la nueva directiva recoja como nuevo delito el causar un grave daño a la naturaleza, porque no es un delito ambiental cualquiera el ecocidio digamos que está en un estadio, en un nivel superior, entonces eh, eh, eh, ¿por, qué queremos, eh, ¿Por qué queremos esto? Hay tres, hay tres motivos básicos por los que queremos que se incluya el ecocidio en la directiva. El primero es porque el hecho de eh, contar con el ecocidio como un delito ambiental a nivel europeo pues va a apoyar y va a reforzar toda la legislación que hay de medio ambiente en los diferentes países que forman la Unión Europea. Este es el primer motivo. El segundo es porque cuando, tú, cuando se establezca el, el delito de ecocidio, eh, lo que se hace es poner una barrera legal hacia las actividades eh, económicas que puedan eh, causar daño al medio ambiente y es una barrera legal que es absolutamente necesaria también, este es el tercer motivo, para redirigir la actividad eh, empresarial que pueda que en estos momentos estar causando graves daños al medio ambiente. Tú pones esta barrera pero también con esto estás propiciando el desarrollo de actividades económicas que no sean dañinas al medio ambiente, estás protegiendo a todas estas empresas que están desarrollando actividades que no causan daño al medio ambiente y que ahora mismo están en desventaja porque se encuentran como con la competencia desleal hacia aquellas que realizan la actividad sin tener en cuenta por ningún principio de precaución en esa actividad o el no prever que puede tener unos daños tremendos para el medio ambiente. Eh, claro, eh, estamos hablando de, de que cuando tengamos el delito de cocidio reconocido en Europa eh, se va a reconocer jurídicamente, pero hay un factor aquí también que es muy importante, que es el factor moral. Tenemos que cambiar de paradigma en cómo nos relacionamos con la naturaleza. Para eso necesitamos las leyes, pero no es suficiente. Las leyes eh, sirven pues para de defender los derechos, para proteger los derechos, pero también lo que establecen es un marco... Eh, moral que necesitamos, necesitamos que esté muy mal visto éticamente el causarle un grave daño a la naturaleza y eso no lo tenemos ahora mismo, por eso eh, es tan importante no contar con esta ley y además porque eh, vemos que es muy importante que la Unión Europea se convierta en líder en este cambio de paradigma y en la creación de leyes que protejan de verdad a la naturaleza. Porque ahora mismo tenemos muchas leyes, pero no se cumplen. Entonces, tenemos por supuesto que exigir que estas leyes se cumplan, pero también tenemos que exigir que existan leyes que se ajusten a la realidad. Y lo que estamos haciendo ahora mismo es atender a una destrucción masiva de las bases de la vida en todo el planeta. Eh, lo que ocurre también con el delito de cocidio es que es un delito internacional y es un delito transnacional en dos aspectos. Primero, porque la mayor parte de las veces cuando sucede un ecocidio, cuando sucede un grave daño a la naturaleza, pues eh, puede suceder que el daño se cause en un, en un país determinado pero que las consecuencias de ese daño lleguen a otros países. Voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, si en el río Tajo una empresa española contamina masivamente el río Tajo y, y causa una pérdida de vida en, en el ecosistema enorme, que sería un ecocidio, claro, eso se ha causado en España, pero el río Tajo desemboca en Lisboa. Es que las consecuencias de esta actividad dañina van a, van a estar no solamente en España, sino también en, en, en Portugal. Entonces, ya digo que los ecocidios normalmente son transnacionales y luego hay otro factor en esto de la transnacionalidad muy importante y es que la mayoría bueno, o muchos de los ecocidios que están teniendo lugar en el planeta se producen en, eh, por empresas que no pertenecen a ese, ese país donde se tiene lugar el ecocidio. Son empresas extranjeras y aquí eh, Europa en concreto tiene un deber moral muy fuerte porque muchas empresas europeas están causando graves daños a la naturaleza en terceros países y ya no podemos ya, Europa ya no puede volver la espalda a esto ya no podemos eh, seguir actuando con esta, de esta forma tan hipócrita entonces si nosotros ponemos, eh, ponemos una legislación que se aplique en Europa pero que sea modélico también lo tendremos que aplicar a las empresas que vienen de Europa, no va a servir que aquí en Europa no podéis hacer esto porque sería eh, causar el delito de concilio sino que no lo podéis hacer en ningún sitio porque el código moral eh, eh, lo, lo, lo, eh, sería exigible. ¿no? Eh, pues eh, También tenemos, eh, desde el punto de vista de la directiva europea, hay una serie de retos. Eh, los más importantes son dos. Uno de ellos es que los crímenes medioambientales se han convertido en el cuarto gran crimen a nivel mundial. Hay una mafia enorme creada en torno a los crímenes ambientales. Estamos hablando que los crímenes ambientales eh, de gran calibre, como son los, el, el ecocidio, están relacionados con tráfico de drogas, blanqueo de dinero, violaciones de derechos humanos, etc. Entonces, al mismo tiempo que los crímenes ambientales eh, eh, tienen todas estas consecuencias y están aumentando, el... En contrapartida, eh, la, la, el cumplimiento de las leyes que protegen a la naturaleza es muy bajo y en esto tenemos eh, que, que actuar. ¿no? Y la otra, eh, el, el otro factor es que hay una ausencia de leyes penales que de verdad penalicen, que de verdad criminalicen el grave daño a la naturaleza y en esto también tenemos que, que actuar. ¿no? Pues eh, por parte de esto pecocidio, Deciros que, que dentro de nuestra campaña hemos puesto en marcha pues, un trabajo para, para conseguir la inclusión del ecocidio como delito en esta nueva directiva europea y os, os eh, digo que os podéis unir como ciudadanos de dos maneras. Os podéis unir a, a nosotros. En esta petición de que se incluya el ecocidio como delito, eh, lo podéis hacer como particular y también lo podéis hacer como organización o como empresa. En la página web de Stop Ecocidio, que me facilita, stopecocidio.org, aquí tenemos un stand que también lo podéis hacer, tenemos el QR que Ahora pues hay mucha gente que funciona de esta manera. ¿no? Para los que funcionéis con el papel también lo podéis poner en papel y nosotros nos encargaremos de eh, ponerlo en nuestra página web. Os pido que, que os unáis a nosotros en esta campaña porque los, eh, las personas de a pie, los ciudadanos de a pie tenemos mucho que decir. Eh, en cuanto a qué queremos que se hagan, que hagan los políticos, ¿no? las personas que están elaborando estas leyes. Tienen que elaborarse leyes que nos interesen a los ciudadanos y a mí no me cabe duda de que estando además sobre todo en una feria como Biocultura, ¿no? que todas las personas que estamos aquí estamos preocupadas por el medio ambiente, queremos activamente ayudar a que cese esta destrucción del medio ambiente y que eh, queremos que haya leyes que de verdad protejan al medio ambiente, como va a ser esta, la inclusión de, del ecocidio en, en, la, en la directiva europea. Y bueno, pues por mi parte esto es todo. Voy a pasar el micrófono a Florence, que va a hablar de de, bueno, de la importancia de las leyes, cómo se crean estas leyes en Europa y cómo se funciona, cómo se funciona en Europa, que es eh, donde él trabaja como europarlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a Estópico por por la invitación. Y si yo os voy a contar esta lucha larga que llevamos en Europa eh, para incluir, el, el, eh, para reconocer el ecocidio como un crimen legal y vinculante. Y hay que reconocer que esto está yendo bastante rápido en los últimos años, mucho más de lo que habíamos podido esperar. Porque yo recuerdo que hace todavía cinco años organicé con los compañeros y compañeras de los verdes europeos en Bruselas una conferencia sobre ecocidio. Y más o menos había la misma gente en la sala que ahora mismo en el Parlamento Europeo. Pero dos años después, cambio todo. Por tres razones principales. Primero, porque la movilización social funciona. Porque en 2019 se elige una nueva Comisión Europea. Y esta Comisión Europea ve que en la calle hay mucha gente, sobre todo jóvenes, ¿no? que luchan por el clima. Eso les hace pensar que a veces más votantes, más gente está pidiendo un cambio y que la ecología empieza a contar en las urnas. Y también lo están viendo en las urnas directamente que los partidos verdes están subiendo en todos los países europeos. Esto es la primera razón. Hay que reaccionar. Si no queremos perder a la gente, tenemos que hablar de los temas tan que también interesa a la ciudadanía, como tú decías. La segunda razón es que se dan cuenta que ahí realmente la sociedad civil organizada, ONGs, como es este tu pero también jueces, magistrados, cuerpos de seguridad está pidiendo que por fin se reconozca el ecocidio dentro de la legalidad porque la legalidad tal y con la como la conocemos hoy en día es insuficiente es insuficiente no reconocemos lo suficiente los crímenes ambientales dentro de la legislación porque aquí yo creo que también podemos dar una versión alternativa de la definición más coloquial que yo diría si no hay planeta B destruir el planeta A no puede salir gratis eso tiene que ser una cosa clara que repitamos todos los días y que de constancia en las leyes, tanto a nivel internacional, como europeo, como nacional. Y la tercera razón también es una razón que es más una razón económica. La Comisión Europea se da cuenta que el crimen de concilio está generando muchísimo dinero, muchísimo dinero negro, y por eso, de hecho, tú lo decías, más dinero que el tráfico de ser humano. Entonces, sabiendo esto, tenemos que actuar. La Comisión Europea reacciona. La nueva Comisión Europea reacciona y dice: vale bien. Lo que voy a hacer es revisar una directiva ya existente. Es una directiva de 2008 sobre crímenes ambientales, es decir, la protección del medio ambiente a través del derecho penal, que es lo que es, las sometemos. Entonces dice: la voy a revisar y tenemos que reconocer que por lo menos va por buen camino al principio al querer revisarla, porque primero Proponen, no reconocer, sino hablar del ecocillo, lo cual para la Comisión Europea es un paso adelante que ni imaginamos hace cinco años. Pero, como tú decías también, muy insuficiente, porque lo que proponen es que aparezca en la exposición de motivos. Para que nos entendamos bien, esto tiene sentido legal, porque para ellos, si lo pone en la exposición de motivos, no es vinculante. Solamente es un debate político, pero no está en el articulado de la ley donde tiene que estar, porque si está en el articulado de la ley, sí que pasa a ser vinculante. Ahí sí que podemos reclamar a Estados, Unidos. podemos reclamar a empresas, y eso es lo que queremos. Pero al mismo tiempo también dan pasos positivos, porque lo que hacen es querer armonizar las leyes entre países europeos, mejorar las sanciones y proteger también a los defensores y defensoras del medio ambiente, que esto es fundamental, no solamente en Europa, pero sobre todo en otros países como América Latina, por ejemplo, donde muchos defensores y defensoras se ven amenazados en su dignidad, pero sobre todo en su vida, en su vida. Entonces, no va mal la Comisión Europea, pero la Comisión Europea solamente hace esto, es el gobierno de la Unión Europea y lo único que puede hacer, ya es mucho, es iniciar las leyes, tiene ...este papel de iniciar propuestas legislativas. Pero luego, ¿quién hace la ley? No es la Comisión Europea. Eso lo tenemos que entender bien para saber cómo funciona la Unión Europea... ...para saber luego cómo tenemos que, como ciudadanos y ciudadanas... ...poder y ser capaz de insistir y de hacer lobby donde tenemos que hacerlo. Una vez que la Comisión Europea ha decidido lanzar esta revisión de la Directiva de 2008... Esto pasa directamente a los dos cuerpos legislativos de la Unión Europea, que son el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. El Parlamento Europeo es el representante, vamos a decir, de la ciudadanía europea y el Consejo Europeo representa a los Estados miembros. ¿Estamos, no? Parlamento Europeo y Consejo Europeo. Los dos van a hacer sus procesos por su parte. Van a llegar a conclusiones, el Parlamento Europeo, y el Consejo Europeo. Y al final del proceso, los dos se juntan y miran sus enmiendas y llegan a consensos entre ellos. Y lo que sale de este proceso entre Parlamento y Consejo pasa a ser una directiva. Entonces, ¿dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos en la fase de que cada órgano, cada institución, Parlamento Europeo y Consejo Europeo, está en sus procesos internos. Nos vamos a mirar primero el Parlamento Europeo. ¿Qué está haciendo el Parlamento Europeo? Pues el Parlamento Europeo tiene diferentes comisiones. Las comisiones cogen la propuesta de la Comisión Europea y dan opiniones. Pero tenéis una comisión que lidera el proceso. Siempre hay una que lidera el proceso. Y en este caso es la Comisión de Asuntos Jurídicos. Y os la cogen y dicen, vamos a ver las señales que hacemos. Y piden opiniones, recomendaciones al resto de comisiones del Parlamento Europeo. Y aquí la buena noticia es que hace una semana, hace apenas una semana, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha puesto encima de la mesa una opinión para la Comisión Jurídica diciendo, recordando, que quieren todo lo que acaba de decir Maica. Más o menos. Más o menos, por supuesto. Nos gustaría que fuera aún más, pero más o menos se parece bastante. Y dicen, queremos que se reconozca en el concilio dentro del texto legal queremos que haya más sanciones, queremos que haya una fiscalía de medio ambiente, queremos además que los crímenes ambientales sean crímenes autónomos, lo cual me imagino Jaime pueda explicar un poco más a nivel técnico lo que significa, pero que es importantísimo, queremos todo esto, y la Comisión de Medio Ambiente manda esto a la Comisión Jurídica y ahora estamos esperando a que la Comisión Jurídica retome esta opinión Comisión de Medio Ambiente, y también mande este texto a la plenaria del Parlamento Europeo. Entonces, ¿por qué me conto, con todo esto? Porque ahí es donde vosotras, vosotros, bien como grupo organizado, bien como personas eh, individuales, podéis actuar. ¿Dónde tenéis que actuar? De aquí a febrero. Febrero es una fecha importante, porque es cuando se va a dar, normalmente, la votación en el Parlamento Europeo primero habrá una votación en la comisión jurídica y luego habrá una votación en la plenaria la diferencia es que en la comisión jurídica solamente votan los eurodiputados en la comisión jurídica y luego en la plenaria votan todas y todos los eurodiputados entonces ahí ¿qué podemos hacer? ¿qué podéis hacer? pues claramente, uno, firmar porque cuanto más peso tiene la plataforma Stop más peso tienen cuando van a ver a los eurodiputados para decir, por favor, apoyad ...esto porque vuestros votantes lo están pidiendo... ...pero también lo que se puede hacer es... ...llamar, escribir... ...estar en redes sociales... ...y decir a los sobrediputados que están... ...en la comisión jurídica... ...queremos la mayor ambición posible sobre el concilio... ...y decir al resto de eurodiputados ...cuando llegue la votación al plenario... ...exactamente lo mismo... ...y ahí convencer... ...y yo os digo también para ahorrar energía... ...porque todos tenemos tiempo limitado... ...y directamente a las y los sobrediputados... Que están dudando todavía. No vayáis a convencer los ya convencidos. Por ejemplo, llamar a los verdes, mi grupo político, no sirve para nada. Todos van a votar a favor. Pero hoy, directamente, por ejemplo, a la derecha, a los liberales, a los socialdemócratas, que algunos todavía están dudando. Sobre todo en España, que ¿eh? no tenemos los más progresistas en ese sentido. Porque en otros países, y os puedo decir que esto también es un punto positivo, hay una gran alianza. Se llama la Alianza Internacional de Parlamentarios. Y ahí encontramos gente de los verdes, gente de la izquierda, gente socialdemócrata, gente liberal y gente de la derecha. Así que puede sorprender en España, pero en otros países hay gente de otros partidos políticos que lo tienen bastante caro. Hay que reconocer el ecocidio como quinto crimen en el Estado de Roma de la Corte Penal Internacional. Lo tienen calísimo. Entonces yo os recomiendo de esto: firmar, llamar, estar en redes. Y presionar a las personas que hay que presionar, que son los eurodiputados o eurodiputadas que son miembros de la Comisión Jurídica, y luego para la plenaria a todos los eurodiputados que son los más urgentes, los que están dudando. Y si tenéis una duda de quién hay que mirar, pues preguntad directamente a los que están siguiendo de muy cerca esto, esto de Concilio, o a los europarlamentarios que estamos siguiendo esto. Esto es el Parlamento Europeo, esto es fundamental. ¿Y ¿Tenéis un papel? Porque tenéis acceso a esta gente. no os creáis, tenéis acceso. Y lo segundo es el Consejo Europeo, que es tan importante. ¿El Consejo Europeo quiénes son? Hemos dicho, son los Estados miembros. ¿Y quiénes son los Estados miembros? Son los gobiernos, son los gobiernos de los países. Y ahí tenéis los ministros que van, los ministros de cada país. Es decir, en nuestro caso, ¿quién nos representa en los ¿Consejos europeos? Pues bien Sánchez, para los más importantes, bien los ministros de turno, para cada tema. Entonces, ¿a quién tenemos que convencer para que el Consejo Europeo coja y tome las mejores decisiones? Pues tenemos que convencer a nuestros gobiernos nacionales. Y ahí, desde luego, ¿a quién tenemos que convencer? Pues es a la mayoría parlamentaria que tenemos en España. Bueno, la buena noticia es que en España por lo menos se votó una PNL, ¿no? Que es una proposición no legislativa que dice que, o que insta al gobierno a reconocer el ecocidio. Dos. Dios, ya vamos dos, vamos. Pero tenemos que dar un paso más. Eso no es suficiente. Lo que queremos es que sea legalmente vinculante, No que sea una propuesta no legislativa, sino una propuesta legislativa. ¿Vale? Una propuesta legislativa. Que lo reconozcas, que se vote en el Congreso... Y además, que el gobierno, luego, cuando vaya a Bruselas, defienda lo mismo, defienda que el concilio sea reconocido. Al igual que Bélgica, que es el único país que por ahora su parlamento lo ha votado. Pues queremos lo mismo. Entonces, aquí también se puede hacer presión. ¿A quién hacer hace presión? Pues básicamente al gobierno, al Partido Socialista y a Lunas Podemos, que son la base del gobierno. Y luego a los demás partidos que pueden hacer la diferencia. Si conseguimos esto por nuestra parte, pues tendremos por lo menos una posibilidad de tener una mayoría en el Parlamento Europeo, lo primero que hemos contado, y lo segundo, una mayoría en el Consejo. Si damos los dos a la vez, es cuando la carambola se hace cierta. Es decir, que somos capaces de sumar fuerzas entre el Parlamento Europeo y Consejo Europeo. Y es cuando se gana la batalla. Y es posible... Hemos ganado muchas batallas en el Parlamento Europeo. Bueno, tenemos por otras, ¿eh? Las dos cosas. Pero también ganamos batallas. Ganamos batallas. Y se ganan cuando al mismo tiempo tenemos presión social, presión política, alianza en el Parlamento Europeo y alianza de países dispuestos a avanzar. Y yo creo que esto lo podemos ganar. Porque estos cuatro factores se están dando. No hemos ganado todavía, pero lo podemos hacer. Y para que esto sea realidad, firmar, apoyar y movilizaros. Porque como bien me dijo la Comisión Europea hace años, te escucharemos cuando pongas gente en la calle y firmas encima de la mesa y votantes. Tenemos todo esto ahora. Así que es tiempo y hora que nos escuche la Comisión Europea y que ganemos las batallas en el Parlamento Europeo, en el Consejo Europeo y en el Congreso españa Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y muchas gracias a todas y todos. ¿Sí, sí, ¿Se oye? Vale. Quería dar las gracias a toda la compañera Úrsula, a Estope Cocidio, por la oportunidad de compartir mesa con, con Maite y con Florent, si nos conocemos en persona, esto para mí es un gusto. Y bueno, en la división que nos hemos hecho de temas, y me quedaba a mí la última parte. que es? Sí, perdón, mejor que es eh, qué va a pasar una vez eh, concluido todo este proceso legislativo comunitario. Finalmente, vamos a ser optimistas, se incluya el ecocidio en, dentro de esta nueva directiva que se apruebe pues, probablemente el año que viene, eh, el, que sustituya la anterior de 2008. Es una directiva que se llama, se denomina, eh, Directiva para la protección del medio ambiente a través del derecho penal. Es una directiva que lo que obliga es a que todos los parlamentos nacionales de los 26 estados de la Unión Europea tipifiquen como delito aquellas conductas que esta directiva prevé. Esto, como os he comentado, ya ocurrió en 2008. Eh, y, por ejemplo, en el caso de España, supuso la, eh, la modificación que ocurrió en el año 2010 de eh, todo el título 15 y 16 del Código Penal en el que se recogen los delitos contra el medio ambiente. De manera que hubo que adaptar eh, las conductas tipificadas, el. Tipificar una conducta significa determinar que una determinada acción humana es constitutiva de delito, ¿vale? Es decir, definir lo que es un delito en España eh, Y modificar otras en la mayor parte de las ocasiones para aumentar las penas. Tenemos el artículo 325, el 26 y el 27, que actualmente tipifica lo que se llama el delito de contaminación, o también llamado mal llamado delito ecológico, que eh, lo que prevé son sanciones penales, que podrían ser más duras, pero bueno, eh, sanciones penales para aquella, para toda persona, sea física o jurídica, que eh, produzca actos de contaminación que eh, genere un grave daño al medio ambiente. Para resumir necesariamente. El ecocidio, tal y como nos ha definido. Que, para que os hagáis una idea, hay sentadas en el banquillo 127 empresas agropecuarias. Sí, sí, sí. sí. Imaginaros la, la dimensión, digamos, técnica del, del, del proceso. ¿no? Es decir, son delitos que resulta muy complicado instruir, tramitar y condenar a alguien por ellos, porque son muchos los elementos que tienes que probar. ¿Eh? Estos no son delitos de alcoholemia, que si das más de 0,6 cuando soplas, ya eh, sabes que te van a condenar si sí, es sí. cierto. Los elementos del tipo, por la de gravedad que tiene, son muy difíciles. Con lo cual, lo relevante muchas veces del Código Penal no es necesariamente cuánta gente ha ido a la cárcel por él, sino lo que se conoce como el efecto disuasorio que tiene el, el Código Penal. Y es que cuando reflexionamos de para qué sirve el Código Penal, para qué sirven las penas, la universidad nos explican eh, que sirven para una finalidad de eh, lo que se llama simplemente la retribución, es decir, castigar al culpable de, de algo. Pero, sobre todo, y es el, el, luego la Constitución española habla de la finalidad de, eh, de la resocialización del culpable, ¿vale? pero aquí están pensando más en el, en el culpable de delitos, sobre todo delitos de sangre, delitos contra la propiedad, que tienen una necesidad de resocialización. Cosa que generalmente con los grandes delincuentes ambientales no supone problema. Es decir, ya son grandes señoros la ¿No? gente muchas veces muy honorable y muy respetable, ¿no? Para según qué, qué círculo con Lo cual es una seria función. Entonces nos tenemos que ir a la tercera y última función, que es la función de prevención. La pena sirve para que la gente se cuide muy mucho de cometer esos delitos, ya no por una convicción moral, sino el miedo a que me pillen y el miedo a que me castiguen en consecuencia. La inclusión del delito de concidio en el, en la, en el Tratado de Roma, en la Carta de Roma, en la decisión delito contra la humanidad, conlleva penas de hasta prisión eh, perpetua, de cadena perpetua. Es decir, penas muy sensibles. En el Código Español, si se incorporase, podríamos llegar a hablar de penas de hasta 8, 9, 10 años de prisión. Penas sensibles, que podrían servir por sí sola para amenazar. ¿no? Eh, a, eh, o advertir a quien esté tentado de omitir todo tipo de cautela ambiental a la hora de emprender una actividad económica para no hacerlo y modificar de esa manera su, su comportamiento como mínimo empresarial pero además tiene un efecto lo que se llama la prevención especial es decir, ya no solo que la comunidad jurídica toda la ciudadanía en general se abstenga de estos comportamientos sino el concreto sujeto que es sancionado no lo vuelva a hacer Alguien que ha cumplido 10 años de pena de prisión tiene pocas ganas de volver a hacerlo. Mismo. Es un poco la, la idea que se persigue. Estos son el, la, la finalidad y el motivo por el cual esto cocidio el, promueve con ahínco la, la tipificación de este delito contra la humanidad. No porque deseemos ver a nadie en la cárcel, sino porque no queremos ver imágenes como la que tenemos aquí en el, en el stand. Es decir, hay que obligar, aunque sea las malas, como hace el famoso chiste, por lo civil o por lo militar, de evitar comportamientos que agraven esa situación de degradación ambiental generalizada que estamos sufriendo, para conseguir reconducir la actividad empresarial y la actividad económica del ser humano a su necesario reajuste con los límites físicos del planeta, ¿Vale? teniendo en cuenta además, como sabemos, que estamos superando la mayor parte de estos límites, ¿no? Pero siempre las cosas se la situación se puede agravar y nuestra obligación, ¿vale? gente comprometida con la vida, gente comprometida con el planeta, es que eh, avanzar hacia una transición justa en la que eh, no toda forma de progreso humano vaya a costa de la vida en la ¿no? Y es un poco en lo que estamos, tanto a nivel social, político o en mi caso jurídico, cuando actuamos las ciudades. Yo creo que ya con esto. Muchas gracias, Jaime. Has dicho una cosa que, que a mí me gusta mucho recordar y es que durante años eh, desde los movimientos ecologistas se ha repetido un mantra sin parar, que era quien contamina paga. Al cabo de los años nos hemos dado cuenta de que eso era una tampa terrible, porque estábamos pidiendo que pagaran precisamente a los que más dinero tienen. Entonces eh, da el caso de que incluso las grandes corporaciones que causan estos graves daños, a la naturaleza, incluyan dentro de sus presupuestos la multa que van a pagar en caso de que se produzca ese resultado de grave daño. Entonces la cuestión es avanzar. El siguiente paso cuál es? Quien contamina paga y va a la cárcel. Porque la mayoría de los juicios que se estaban dando por casos de contaminación o de daño se hacían en, torno, en, en, el, en, el, en el entorno civil, ¿no? en, el, en, la, en, el, en la, la, la jurisdicción civil. Eh, eso tampoco es suficiente ¿a dónde tenemos que ir para que de verdad se haga este cambio de paradigma? quien contamina no contamina esto era lo que decía Poli Higgins tenemos que ir hacia ahí, la ley nos va a ayudar por eso necesitamos todas estas leyes ¿no? porque es que no las hay eh, a ver, se cometen asesinatos imaginaros si no existiera el delito de asesinato ¿cómo estaríamos ahora mismo en nuestras sociedades? Entonces, eh, se están cometiendo cocidios en todo el planeta y no existe una ley de cocidio, Por eso la necesitamos, pero con urgencia. Y por eso necesitamos que Europa se posicione, que sea el ejemplo del resto del mundo, que haga caso a todos estos sectores de la población civil que lo está pidiendo a gritos, como ha dicho Florén, porque tenemos a los jóvenes del mundo que ya eh, cuando se reunieron en la COP27 en la COP26 de Glasgow ya emitieron un documento en el que pedían a todos los gobiernos del mundo que se legislara sobre el ecocidio y que el ecocidio se convirtiera en un crimen universal, tenemos a los jóvenes socialistas de Europa que también lo han dicho para el Parlamento Europeo tenemos a los eh, a parlamentarios que lo están diciendo eh, tenemos a, a las fes del mundo, hay una, eh, hay una congregación de fes y religiones del mundo que también han emitido un un documento en el que piden que se, que se tipifique el ecocidio como delito. Tenemos incluso a un grupo de inversores, el mayor grupo de inversores a nivel mundial, que está pidiendo que se legisle sobre el, el ecocidio. ¿Por qué? Porque, porque es que las empresas necesitan también saber dónde se pueden mover y no se pueden mover necesitan esa barrera para poder saber hasta dónde pueden llegar y, y también poder eh, hacer este cambio ¿no? en sus actividades para que, no se, que dejen de ser dañinas. Entonces, por todo esto es muy importante. Y es muy importante la concienciación de cada uno de nosotros porque nosotros somos ciudadanos europeos. Es que tenemos que pedir a nuestros políticos, ¿no? a, los, a nuestros representantes en Europa, que se legisle de forma que sea positivo para toda la ciudadanía. Y estamos ahora mismo ante esta gran oportunidad. Se trata de una gran oportunidad para nosotros, ciudadanos de Europa, para lograr una legislación que sea buena no solamente para Europa, sino para todo el planeta. Entonces, pues tenemos que ponernos en marcha. Y es muy fácil, es muy fácil apoyar esta campaña. Ya digo, aquí en el, en el stand tenemos, eh, eh, os decimos cómo hacerlo, tendréis en la página web de Esto Ecocidio y, y bueno, pues yo os animo a ello. Y también ahora creo, no sé cómo vamos de tiempo porque no tengo reloj, pero eh, si, si alguien del público quiere, quiere decir algo, quiere intervenir, hacer alguna pregunta o algún comentario, tenemos un micrófono. la tribuna del pueblo, ¿no? <ríe> claro. Quería hacerles una pregunta un poco técnica. No sé muy bien a, a cuál de vosotros debería dirigida, eh, pero eh, a mí lo que me llama la atención es, en eh, comentáis, eh, que se está revisando la Directiva de Delitos Ambientales y a mí la pregunta que me surge es eh, ¿por qué sigue siendo directiva? Es decir, hay un precedente en la Ley de Protección de Datos que cuando se revisó se cambió el reglamento, también aplicó a eh, datos que había fuera de Europa y se le dio más potencia. Entonces, al hacerse un reglamento, primero es más rápido, en eh, la legislación nacional, armoniza más y yo tengo la percepción siempre como que es más potente que una directiva que requiere que el país eh, pueda reescribir parte, aunque tenga que mantener un mínimo, pero bueno, hay una cierta parte que a veces añaden cosas que no deben, y, por ejemplo, en España las directivas llevamos un retraso de cuatro o cinco años en transponerlas. Somos muy lentos, en general. Entonces, no sé, supongo que a lo mejor ya no se puede, pero no sé si en algún momento se planteó pasarlo al reglamento. Perdón, es muy técnica. ¿vale? Sí, muy técnica. Sí, pero esa me la sé. A ver, la respuesta es que básicamente todo lo que tenga que ver con tipificación de delitos entra dentro del pilar de la justicia de asuntos de interior que dentro de la estructura de la arquitectura de la Unión Europea es un pilar de cooperación, no de integración. Y por tanto, la Unión Europea no puede imponer una normativa de obligado cumplimiento de manera directa como es el reglamento. Y tiene que acudir a la directiva que necesita la transposición, la incorporación de los ordenamientos internos. Y tiene sentido. Tú piensas que el ordenamiento jurídico penal de Bulgaria no se parece en nada al de España, al de Portugal, al de Letonia o al de Italia. Entonces, el, Por eso necesita eh, ese, ese, esa flexibilización en la adaptación a los procesos nacionales. Tú piensas que en Suecia el, existen tribunales específicos de medio ambiente, que en, en la mayor parte de los países de nuestro entorno instruyen los fiscales, no los jueces de instrucción como en España. Entonces, todas estas realidades juridica, eh, judiciales nacionales o se tienen que reconocer y sobre todo es eso, porque el tema de justicia asunto de inter y asuntos de interior es de cooperación y no de integración. Y ahora, ¿no? que lo ideal sería que no solamente se hicieran, cargo de, se hicieran cargo de asumieran que habían hecho un error, han emitido una serie de, de, de residuos, o de ríos, sino que hubiera una reparación también de los daños, ¿no? Y eso yo digo, gente, que tú decías, pagando solucionan todo el problema, pero hay cosas que son irreparables. Yo, sin ser técnico, porque el técnico y el profesional eh, abogado es, es Jaime, pero tienes razón. Es decir, hay cosas que se pueden reparar, es decir, cuando tenés un daño reparable, tienes una forma de repararlo, que puede ser monetario, puede ser otro tipo, pero hay luego daños que no son reparables. Por ejemplo, cuando has matado a alguien, por ejemplo, o con el daño de concilio, ha sido. Que un ecosistema haya desaparecido totalmente, esto no es reparable como tal, es decir, tienes que encontrar otras fórmulas, que pueden ser simbólicas, económicas, que se pueden ser morales, de todo tipo, para hacerlo. Desde luego la reparación en cualquier tipo de crímenes graves como esto es fundamental, es fundamental. Serán en casos, por ejemplo, de crímenes graves que ya reconocidos reconocido por la Corte General Internacional, en las comisiones de verdad y justicia, por ejemplo, la reparación, y ahí también el cocio se tenía que dar, porque mucha gente quiere saber la verdad, por ejemplo, de por Qué se ha hecho, de quién lo ha hecho, quieren saber quiénes son los responsables para empezar. ¿Quiénes son los responsables? Eso es una reparación moral, eso es lo primero. Y luego lo segundo, finalmente lo económico, ahí tiene sus dos partes, y tiene razón. Los que pueden pagar se permiten pagar, porque ya lo tienen en presupuestos, pero a veces depende, porque la multa puede ser tan importante que aquí ya hay, no hay ningún presupuesto que lo pueda eh, tener en cuenta. Entonces ahí, la reparación económica, cuando está bien pensada en comparación con el eh, daño real, porque es un, un, como decíais antes, ¿no? que es un daño irreversible, que es un daño ilícito, arbitrario, grave, extenso, duradero, tiene que ser altísimo, al igual que la pena de cárcel. Las dos cosas, tiene que ser tan preventivo, que al final tú no lo vas a cometer de nuevo. Entonces, tienes toda la razón, la reparación es una parte central del tema del crocillo en general de crimen. Ah, ahí recogiendo un poco lo que comentaba Florent, claro, uno de los problemas que tenemos con la reparación ambiental es, o sea, ¿qué precio le pones a un daño ambiental y cómo reparas a precios reparables? ¿no? Ahí entras en sustitución por valoración económica o la reparación por sustitución de valores ambientales en otra zona y demás. Eso también genera mogollón de problemas procesales, como te comentaba antes, ¿no? El, o sea, quién, el, con qué medios técnicos, quién te hace el informe, quién te hace la valoración y demás. De todas maneras, la, la idea de la reparación, de lo que se conoce como responsabilidad civil, ya está contemplada en el Código Penal. Y eh, para intentar evitar, por otra parte, el tema de la, la delincuencia ambiental, porque, como pensé económicamente, en el, el, el Estatuto de Roma, incluye también la reparación ambiental. Por supuesto, que si no, no tendría sentido. Aquí, aquí, espera, no, eh, es poquito. Eh, me gustaría que volvieras a leer la definición de cocidio. no hemos oído, no está mal oírlo otra vez. Vale, eh, han pedido que vuelva a, a, a leer la definición, de, la definición jurídica de cocidio eh, a la que llegó un panel de expertos, 12 personas jurídicas de todo el mundo, hombres y mujeres de los cinco continentes, que llegaron a un consenso sería aplicable en todo el planeta. Entonces, la leo despacito, porque cada palabra que está en esta definición ha sido elegida tras una discusión de personas que vienen de diferentes sistemas jurídicos. Y fue muy interesante, ellos pensaban que no iban a llegar al... que era muy difícil llegar al consenso, pero, pero aquí se ha llegado. Entonces, ecocidio es cualquier acto ilícito, es decir, ilegal, o arbitrario, aunque sea lícito, perpetrado a sabiendas de que existen graves probabilidades de que cause un daño grave que sea extenso territorialmente o duradero en el tiempo o ambas cosas al, daño ambien al medio ambiente. Esta es la definición de cocirio. Fijaros que, que es muy cortita, ¿no? Estamos hablando de una cosa tremenda que, que y sin embargo, <risa> y sin embargo pues es una definición que cabe en, en, en cuatro líneas. Eh, okay, <risa> bueno, <risa> Sí, está bien, sí. Eh, os quería preguntar vuestra opinión, sobre todo Maite y Florenta que habéis mencionado. Eh, por un lado la, la importancia de propagar el entendimiento de la contaminación como algo éticamente reprobable y, y, y también un en el cinismo sí de, la, de las autoridades a la hora de, bueno, si esto genera votos ahora, entonces eh, vamos a hacer más votos ¿no? Entonces quería preguntarle vuestra opinión sobre los procesos de participación ciudadana que se están dando ahora como no está tan de moda las asambleas ciudadanas por el clima y estas cosas, sobre todo también a partir de la experiencia de la Conferencia por el Futuro de Europa, que fue una experiencia también continental, como cómo si sí, puede ser una oportunidad también para hacer partícipe a toda la población, no solo los que estamos aquí y que ya somos digamos, sesgados hacia el clima, ¿no? sino de una manera más pedagógica para ser partícipes. Pues... Eh... Se lo, se lo uno, ¿no? Está muriendo todos los micrófonos. Eh, desde luego que las asambleas ciudadanas son unos, unos lugares eh, vitales eh, de todas las democracias, porque es donde eh, la ciudadanía se reúne para hablar de los temas. Sin eh, tener un, un interés político determinado de ser de un partido, simplemente son los ciudadanos que se unen para hablar y para decidir cuáles son los temas que más les, inter, más les importan y cuáles son los temas que quieren que se cambien para avanzar socialmente. Yo creo que las, las asambleas ciudadanas son muy importantes y por cierto que la asamblea ciudadana en España cuando se eh, reunió uno de los puntos que, que pedía el gobierno era que España tipificar el delito de cocidio en el Código Penal y que España participara en la creación del crimen internacional de cocidio en la Corte Penal Internacional. Están dando en muchos lugares del mundo también y esto es también muy significativo. Esto significa que la ciudadanía está empezando a moverse, que ya no está con, el, con la cosa de que bueno yo se lo digo al político y que el político lo haga. No, no, nos vamos a unir también para tener más fuerza, tener más peso y que nos escuchen los políticos para poder tomar decisiones. Y le voy a pasar el micrófono al político que tenemos aquí. En el... Gracias. Tenemos que terminar. Bueno, solamente para contestar a, a tu pregunta, si la participación es, es fundamental, con una cosa adicional, si se hace bien. Y ahí tenemos el caso de Francia, por ejemplo, donde había habido una convención climática ¿no? con ciudadanos y ciudadanas cogidos al, de, de forma al consorteo, donde había unas 150 personas ahí hasta el momento todo bien, hasta Macron dijo todo lo que hagáis lo cogeré y lo asumiremos como gobierno sin filtro, sin filtro. que hizo justo después de las recomendaciones claro, que decían todo lo que estamos diciendo nosotros ahora mismo con mucho más cosas, que tenemos que reducir el consumo de carne que tenemos que dejarlos de privados, que tenemos que reducir la aviación vamos, las cosas normales si queremos enfrentarnos de forma lógica a la emergencia climática cogió dos propuestas de la 150 que había al final. Entonces, ¿esto que creo? Una frustración enorme, enorme. Es decir, si vas a convocar una participación ciudadana con ciudadanos entregados, que se forman, que deliberan y que entregan sus respuestas, no puedes hacer lo que ha hecho Macron. Eso es todo lo contrario a la participación ciudadana. Hay que poner reglas claras al principio, decir a qué va a servir al final y realmente si se compromete uno a coger las propuestas, las coge. Y si no las quiere coger, lo dice desde el principio para que sepamos cada uno a qué vamos a jugar. Eso es lo primero. Entonces, sí, que eso se hace bien. Y en España, pues ya veremos. Porque en España, efectivamente, el procedimiento ha tenido sus problemas, pero por lo menos se ha llevado a cabo. Y además, yo creo que expertos, expertas, gente que lo ha hecho muy bien y los ciudadanos han jugado el juego. Pero ahora estamos esperando. Cuando llegue al Congreso, ¿qué va a pasar? Está muy bien, porque las propuestas que hacen son muy buenas en general, son muy buenas. Pero queremos ver qué va a pasar cuando llegue al Congreso y qué va a hacer sobre todo el Gobierno con esto. Las va a asumir, las va a poner en un cajón. Si le ponen un cajón, más frustración y más antipolítica. Es normal, porque dices, ¿para qué lo he hecho si al final tú no me escuchas? Entonces ahí es cuando hay que decir, tenemos que coger las propuestas y tiene que haber un debate en el Congreso y también la política se tiene que pronunciar, porque los dos son complementarios. Una cosa no quita la otra. Necesitamos el Congreso que haga las leyes y necesitamos también participación en y que los dos se puedan ir hablando de forma continua. Y si se hace de esta manera es fundamental para renovar la política y volver a dar confianza a las personas. Pues, eh, digo, pues tenemos que, que terminar ya. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Muchas gracias por estar labor y vuestra